Hola, ¿qué tal? Pues ya en este último vídeo de este primer tema, del tema 1, lo que vamos a ver es algunos conceptos relacionados con el consumo de potencia, el consumo de energía eh, y el mundo de los computadores. ¿okay? El consumo de energía en los últimos años o durante la última década ha ido tomando una mayor relevancia. Por distintos aspectos. Primero, porque cada vez hay eh, más sistemas portátiles, eh, computadores portátiles, móviles, sistemas que, eh, empotrados, etcétera, etcétera, que tienen que tirar, que tienen que utilizar eh, energía de baterías, ¿vale? Que no están conectados a la corriente eléctrica. Entonces, cuanto más consuman mayor energía consuman estos dispositivos, menos tiempo de duración, menos tiempo de actividad podrán tener. Así que son lugares donde el consumo energético es crítico. También en los grandes sistemas de computación, en los grandes CPDs, en los grandes eh, data centers en los que hay miles y miles y miles de ordenadores, Así que en estos lugares, para las empresas que los tienen desplegados, que los, eh, que, que los utilizan y los explotan, el consumo de energético es muy importante debido a que pequeñas reducciones en el consumo de cada ordenador puede suponer un gran ahorro en la factura de electricidad, en, en el coste energético que les supone tener su infraestructura, tener su, su empresa en, en marcha, ¿vale? Y también por un punto de vista desde la sostenibilidad, el consumo energético asociado a la computación en el mundo entero cada vez es mayor y mayor y como no todas las energías eléctricas que se utilizan son limpias, pues el, el hecho de intentar reducir es, este consumo energético también eh, tiene su parte de sostenible. ¿okay? En, a nuestro nivel, a nivel de los circuitos, el consumo viene dado, viene producido por los transistores, ¿vale? A otros niveles, por ejemplo, en los CPDs, etcétera, también influyen, por ejemplo, el tema de, de refrigeración, que es muy importante, etcétera, etcétera. Pero bueno, a nuestro nivel, al nivel de nuestra asignatura, nos centramos únicamente en el consumo relacionado con los propios circuitos que viene producido por los propios transistores, ¿vale? Los transistores consumen energía de dos formas. Cuando mantienen eh, un estado... O cuando cambian un estado vale entonces hay consumo dinámico y estático tenemos estos dos tipos de consumos primero el consumo dinámico el consumo dinámico es cuando el, el transistor o se produce cuando el transistor cambia de estado cuando se producen esos cambios de estados es decir cuando cambia el valor del, del, del gate, del, de la entrada gate um, el proceso que se necesita o que se produce es que se tienen que cargar las capacitancias de las puertas de los transistores. Cada carga de esa capacitancia que se produce supone un consumo de C, el valor de la capacitancia, por el voltaje al cuadrado. ¿ok? Esa es la energía que se requiere para cargar la capacitancia de, de un transistor. ¿ok? Si suponemos que un circuito trabaja a una frecuencia f, es decir, que hay una frecuencia de cambios determinada por f, o dicho de otra forma, se produce un cambio cada uno partido f instantes de tiempo, ya sabéis que la frecuencia es la inversa del, del periodo, ¿eh? pues ¿cuál el, el, se está produciendo este consumo de energía cada vez que se produce un cambio, cada vez que nos marca esa frecuencia. El tema es que eh, la, descarga, la descarga del transistor no consume energía. Entonces, en, en los cambios solo se produce consumo de energía en el cambio en un sentido. Así que, por ese motivo, realmente solo estamos consumiendo energía f a una frecuencia de f medios, ¿ok? porque eh, los otros f medios ocasiones pues eh, no se produce consumo porque se produce la descarga del transistor. ¿Vale? Por tanto, el consumo dinámico que se produce es el de llevarlo a cabo una vez por el número de veces que se produce partido por dos. La frecuencia partida por dos. ¿Vale? Así que este sería el valor de la potencia, del de consumo dinámico de potencia. Aparte, hemos dicho que cuando... Un transistor está en un estado y no cambia de per se, ya está realizando, ya se está llevando un consumo energético, ¿ok? Eh, esto se produce por la corriente de fuga que tienen los transistores y viene determinado básicamente por la intensidad de la corriente que pasa a través del, del transistor. Si esa intensidad viene fijada por el valor de I, el consumo, el... Eh, el consumo energético de potencia será la intensidad por el voltaje. Así que el consumo total será el consumo eh, estático más el consumo dinámico, el que hemos visto aquí, más el que hemos visto en, en la transparencia anterior. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que vamos a intentar estimar más o menos el consumo de un computador ...que tiene estas características, que trabaja un voltaje de 1,2, que la capacitancia de sus transistores es de 20, que de 20 nanofaradios, que trabaja una frecuencia de 1 gigahercio y que la intensidad de corriente que pasa a través de los transistores es de 20 miliamperios. Por tanto, si retomamos las, las fórmulas del, del apartado anterior, la potencia dinámica, era igual a un medio por la capacitancia por VDD al cuadrado por la frecuencia, ¿vale? Por tanto, esto nos quedaría un medio por eh, 20 nanofaradios por eh, un, perdón, 1,2 eh, 1,2 voltios por 1 eh, gigahercio como esto es 1 gigahercio es 10 elevado a 9 y nanofaradios es multiplicado por 10 elevado a menos 9 este con este se va y es como si tuviésemos eh, faradios y hercios así que todas las unidades están eh, normalizadas las podemos operar directamente y si multiplicamos 0,5 por 20 por 1,2 el resultado es 14,4 la unidad es vatios porque estaban todas normalizadas, ok todas estaban eh, en, en, en las mismas unidades y con la misma escala gracias a que hemos quitado los nanos y, los, y con los gigas, ok por el otro lado ¿cuál sería la potencia estática la potencia estática, hemos dicho que es la intensidad, IDD, por el, la tensión, por el voltaje VDD. Entonces, esto nos queda 20 miliamperios por 1,2 vatios. Aquí no vamos a tener la suerte de que nos quede en... Eh, 1,2 voltios, perdón. Aquí no vamos a tener la suerte de que nos quede en... En vatios, porque estos son miliamperios, no son amperios. Amperios por voltios serían vatios, pero como son miliamperios, al multiplicarlo por voltios van a ser milivatios. Así que 20 por 1,2 es 28 milivatios. O lo que es lo mismo, 0,028 vatios. Así que el total sería 14, el consumo de potencia total es igual al dinámico más el consumo estático, es decir, igual a 14,4 vatios más 0,028, lo que me da igual a 14,428. Y este sería el resultado, ¿de acuerdo? Bueno, y ya está, ya hemos acabado todo lo relacionado con el primer tema de la asignatura, así que ya en los próximos vídeos empezaremos con, con la parte de sistemas combinacionales, que será el segundo gran bloque que, de esta asignatura, ¿vale? Así que... Muchas gracias y hasta el próximo bloque.